las personas que eh, todas las personas que, que estáis aquí hoy eh, eso lo, os digo lo voy a voy a silenciaros para que es lo que lo que lo comentaba antes a un compañero vale para que de esta manera no se escuche ruido de fondo y, y podamos trabajar bien vale si queréis preguntarme algo yo voy a estar pendiente del chat y voy a responder a intentar responder a vuestras preguntas, todas las que me hagáis. Por otro lado, tenéis eh, la, eh, la opción del, del Menti, que son unas actividades que vamos a hacer en las que es más fácil la participación, porque así evita también, es a través de una herramienta, de una aplicación, de una aplicación del móvil o del ordenador, y esta es muy divertida y os permite participar sin... Sí sí que se genere barullo. Y luego voy a hacer ahora a repasar, voy a compartir la pantalla y voy a comentaros eh, algunas de las dudas que se estaban surgiendo ahora sobre el tema de los vídeos de, de las anteriores sesiones y otra forma de participar que hemos habilitado en la plataforma de plena inclusión para que podáis trasladarme vuestras dudas. Vale, Entonces, voy a compartir pantalla. ¿vale? Bueno, ¿estáis viendo la pantalla, la plataforma de Plena Inclusión? Ahora me dais, con un, me dais un pulgar, una señal. Eh, Adrián Zapatero, es que te estoy viendo a ti, por ejemplo. Genial, vale, es que solo veo a dos personas en los cuadraditos. Entonces, a ti te tengo ahí. En... Bueno, bien, esta es en la plataforma. Ya sabéis que esta es la plataforma de, de, de Plena Inclusión, ¿vale? del curso. Entonces, vamos a meternos en Líderes Digitales 2. ¿Vale? Aquí, esto que estoy señalando, aquí este, en este enlace da, o sea, vais a, las, a los vídeos de las clases teóricas. ¿vale? Este es el enlace que han habilitado que se ha habilitado dentro de la plataforma para todas aquellas personas que no habéis podido asistir a las anteriores clases o no vais a poder asistir a otras clases que, que van a venir próximamente porque ya sabéis que ese día tenéis algo. Bueno, pues a ver que las, los vídeos estarán colgados en Internet, con lo cual podéis verla otra vez eh, y todas las veces que queráis, ¿vale? Nosotros estamos trabajando ahora el tema 1, que es el de uso de Internet, ¿vale? Eh, en, este, en este apartado eh, veis que ya tenéis, bueno, ya desde hace unos días tenéis el PowerPoint, el, el PDF, el documento sobre el que estoy trabajando, ¿vale? La presentación. Y luego aquí habíamos habilitado esto que, te, que estoy señalando aquí, que pone Foro de dudas generales sobre el tema 1. Es lo que os comentaba, si pincháis aquí, os viene este, esta, este apartado que pone, que, que, los, que es como una, es una nuevo, un nuevo tema de debate, llaman aquí, pero bueno, es como que yo he mandado un mensaje al foro, ¿vale? Este mensaje lo recibís todos vosotros, ¿vale? Entonces, aquí me podéis preguntar, si pincháis aquí, os haré lo que yo he puesto en este foro. Os responderé a todo lo que necesitáis saber. ¿vale? Aquí algún compañero ya me, ya me ha hecho alguna pregunta y me ha vuelto a hacer otra pregunta a otro compañero. Entonces vosotros tenéis que darle aquí a, respon a responderme a mí y, el, y me escribís vuestra pregunta ¿vale? O, esta, o la duda que tengáis, tanto de la clase anterior como de esta. Y yo os contestaré eh, a esa pregunta. ¿Qué es lo bueno de, del foro? que como todas las personas que participáis en el curso tenéis acceso a él, veis las preguntas que hacen los compañeros y compañeras y las respuestas que les doy, de esta manera pues se puede aprender mucho más vale porque igual hay cosas que preguntan los compañeros que no se os habían ocurrido y bueno, pues siempre está bien aprender cosas nuevas y cosas que igual nos habían pasado por la cabeza y dices, meca, pues eso yo tampoco lo había pensado vale entonces aquí a este foro podéis acceder en cualquier momento del día, ¿vale? Eh, a la plataforma, quiero decir. Y entonces, cuando acabe la clase, y eh, estéis un poco, si queréis darle, eh, bueno, darle vueltas a, a lo que hemos estado hablando y hay alguna, alguna cosa que os ha quedado así un poco con dudas y creéis que, que tengo que volver a explicar, pues nada, me escribís un mensajito y yo y os lo explico, ¿vale? Bueno, pues voy a a salir a dejar de compartir pantalla. Voy a volver a compartir pantalla, pero esta vez al, a la presentación. Vale, y voy a ir al principio a hacer por una cosa súper veloz de lo que vimos el, el último día. Vale, el, los que estuviste, quienes estuvisteis aquí quienes no. Vale. Y quienes estuvisteis aquí sabéis que, bueno, quienes, y quienes habéis visto luego el vídeo, pues nada. Eh, soy, bueno, soy Aida, soy responsable de comunicación y de accesibilidad cognitiva en Plena Inclusión Asturias y voy a ser la encargada de sobre dar la, esta primera parte de Líderes Digitales 2, que son los usos de Internet. El otro día estuvimos viendo eh, os voy a hacer un repaso muy veloz, ¿vale? Estuvimos viendo lo que, bueno, estuvimos hablando y comentando cositas sobre Internet, cómo Internet ahora es una parte súper importante de nuestras vidas, que lo utilizamos prácticamente para todo. Eh, que nos, gracias a internet nos podemos comunicar con detrás. Voy muy rápido pasando esto, pero esta, esta la tenéis ya descargada, ¿vale? Esto es un poco por lo, para recordar lo que vimos la semana pasada. Como ya han pasado unos cuantos días por el medio para que no, para que no se nos olvide, ¿vale? Y ponernos un poco en, en situación. Pues eso, que con internet pues ya sabéis qué podemos hacer, buscamos información, eh, nos comunicamos con.. Eh, espera, perdona, nos comunicamos con otras personas, con otros amigos, eh, ¿qué más? Compramos, realizamos compras por internet, trabajamos, que esto es uno de los objetivos, de hecho este es el objetivo del curso de Líderes Digitales 2, que es aprender... Eh, bueno, En este caso, aprender sobre los usos de internet, etcétera. Luego aprenderéis otras cosas con mis compis, las personas que van a dar la formación las siguientes semanas, pero el objetivo de, de este curso es eh, que seáis profesionales digitales para poder utilizar todas las herramientas que ofrece internet y los, el ordenador y todos los programas que hay para, que, para poder trabajar, ¿vale? que vais a poder utilizar en el trabajo. Internet también lo usamos muchísimo para el ocio, ¿vale? Para buscar viajes, para informarnos de lo... Para buscar información sobre sitios a los que vamos a ir, para reservar un hotel, para jugar... Y bueno, es un sitio donde podemos encontrar muchísima información, donde podemos formarnos, donde podemos hacer muchos cursos, como este que estamos haciendo, ¿vale? Y que permite que podamos... Eh, que muchas personas que están en, en diferentes sitios de, de España, en este caso, pues puedan, eh, puedan participar a la vez en una misma formación, ¿vale? Algo que sería mucho más difícil si tuviéramos que juntarnos todas, todas y todos, ¿vale? Para movilizarnos, ¿vale? Esto trabajando, estando en una organización social como es Plena Inclusión es muy importante porque Internet nos ayuda mucho a, a llegar a más gente, a, tras, a trasladar eh, la, las reivindicaciones, las, las peticiones, lo que queremos en la organización para mejorar la, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿vale? Entonces, a través de internet podemos llegar a mucha más gente nuestros mensajes, pueden llegar a muchísima más gente, ¿vale? Y bueno, y para muchas cosas, otras cosas, ¿vale? Vimos también lo que eran las herramientas digitales, ¿vale? Las tecnologías de la información que las usamos todos los días y que son herramientas con las que manejamos información, eh, nos hace el trabajo más fácil, nos conectamos con otras personas. Vimos las más populares, las que más utilizamos son el móvil, el ordenador y la tablet, ¿vale? Estuvimos viendo eh, un poco del móvil, las, los beneficios y los inconvenientes de utilizar el móvil, ¿vale? El móvil es lo que más usamos y lo que tenemos casi todos y todas. Es pequeño, lo podemos transportar fácilmente, Podemos enviar mensajes y vídeos desde cualquier sitio, leer el correo electrónico, etcétera, Pero la pantalla es muy pequeña y es difícil leer textos muy largos, ¿vale? Que Esto nos puede dificultar un poco las cosas a la hora de trabajar con el mundo. Y bueno, y claro, la batería que se puede gastar muy pronto. Luego está el ordenador, que es el, el, digamos, la herramienta que está destinada sobre todo para trabajar, ¿vale? Y la que vamos a encontrar en, todos los, en casi todos los puestos de trabajo, ¿vale? El abuelo del ordenador es que puedes hacer varias cosas a la vez. De una pantalla muy grande, puedes leer eh, las cosas mucho mejor en ella, ¿vale? Y, y puedes estar... Eh, puedes tener una ventana con mi el, con el correo electrónico en un lado y puedes estar escribiendo un documento de Word en otro y, bueno, puedes, y puedes cambiar de uno a otro, pues más fácilmente, ¿vale? Que con, otra, que con otra herramienta. El problema del ordenador, especialmente los ordenadores de mesa, no tanto el portátil, es que, tienes que estar, tiene que estar colocado en un lugar de trabajo, no puede estar en cualquier parte, ¿vale? Entonces, este, eso te obliga a estar siempre en un sitio, ¿vale? Y, bueno, y necesita otros aparatos como son el teclado y el ratón, los periféricos, que también vimos después. Y luego está la tablet, que es una, una especie de, de, me, de mix, ¿no? Entre el ordenador y el teléfono móvil. Eh, podemos llevarla a cualquier sitio porque tiene un tamaño también muy... Eh, muy cómodo para poder transportar sin problemas, que eh, con, incluso con, es más fácil de transportar, bastante más fácil de transportar que un ordenador portátil. Eh, necesitas conectarte a través de la Wi-Fi con la tablet, pero sucede lo mismo que con el móvil. Es más difícil hacer varias cosas a la vez con ella, utilizar varios programas a la vez, pero en cambio es, es muy cómoda también, igual que sucede con el ordenador, para leer documentos ¿vale? y textos. entonces bueno Por eso dicen que es, se dice que es una especie de mezcla entre uno y otro, ¿vale? Bueno, aquí lo volvemos a ver otra vez. Eso que lo, el móvil lo puedes llevar a cualquier parte, pero tiene la pantalla pequeña, etcétera. La tablet la puedes llevar a cualquier parte, pero la pantalla es pequeña, pero es más grande que la del teléfono móvil, lo cual también es, es muy bueno y puede ser difícil escribir en él y luego los ordenadores el de sobremesa que tenemos arriba y el portátil es más fácil leer y escribir en ellos eh, y trabajar en ellos en general, pero más difícil de transportar. ¿vale? Y vemos también cuáles son los periféricos. Los periféricos significan los aparatos que rodean al ordenador ¿vale? y que utilizamos más habitualmente, como el ratón, la cámara, los auriculares, que es muy importante, sobre todo en el puesto de trabajo. ¿vale? Si tenemos que estar escuchando una charla eh, en la que nosotros no estamos hablando. Eh, es, es importante que tengamos los auriculares puestos para no molestar al resto de personas que están en el mismo sitio. ¿vale? El teclado, la impresora y el escáner. también, ¿vale? El escáner que permite pasar documentos físicos, como los los papeles que tenemos o las fotografías etcétera a, eh, a un formato digital vale a, a, una, a un formato digital que podemos utilizar dentro del ordenador vale y está pues, muy bien pues, para hacer eh, algunos documentos en los que tengamos por ejemplo que, eh, que incorporar que meter pues, fotos de hace muchos años cuando no había cuando no había cuando nos hacían fotos eh, con el móvil y todas las fotos eran en papel eh, pues es, está, es muy útil, ¿vale? Este tipo de documentos, es, perdón, este tipo de herramientas tecnológicas las encontramos muy habitualmente en los puestos de trabajo. ¿vale? Hablamos también de las conexiones a internet, que ¿vale? es por cable, es lo que utilizamos con el ordenador de sobremesa, que es una forma de conectarte que te da mucha estabilidad, pero como pasa con el ordenador de sobremesa, como es a través de un cable, te obliga a estar en un sitio fijo. El wifi, que lo conoceréis todos vosotros y vosotras, eh, que, que te permite pues, acceder a internet. En, bueno, si estás conectado a una red, pues en cualquier parte, a la que llegue esa red, ¿vale? ¿Qué problema hay? Que a veces pues, el wifi no funciona bien. Pues un día como hoy en Asturias, por ejemplo, que hay tormentas y está lloviendo muchísimo, pues a veces las conexiones fallan y nos quedamos, y, la, y el wifi no funciona tan bien como debería funcionar. Y los datos móviles, que son eh, los que vienen con la tarifa de móvil que tenemos contratada, ¿vale? Vimos también y empezamos a ver también, que ahora ya nos vamos acercando cada vez más a lo que vamos a tratar en el, eh, el día de hoy, vimos también lo que son los navegadores y los buscadores de internet, ¿vale? Los navegadores, que son los programas que, que están, que, unos programas que están instalados en el ordenador y que nos permiten conectarnos a Internet. ¿vale? El más famoso de todos es, Google, es el, de, perdón, el Google Chrome, que es el navegador de Google y es gratis. ¿vale? Es rápido y sencillo, tiene mucha seguridad. Puedes acceder desde a Google Chrome desde diferentes aparatos, etc. El Mozilla Firefox es otro navegador muy conocido que tiene un zorrito ¿eh? como logo es un navegador libre, también es gratis, es rápido y sencillo y tiene mucha privacidad. Luego está el Microsoft Edge, que antes se llamaba Internet Explorer, que a muchos os sonará o lo recordaréis que era una E, ¿vale? Está instalado, es el que viene instalado ya en Windows y es gratuito también. Y finalmente, bueno, todos, los, eh, final, todos estos... Eh, bueno, y este, son, son todos los buscadores, todos, todos los navegadores funcionan más o menos igual. Este, el que tiene el Safari, el que tiene la peculiaridad que tiene este navegador, es que es el específico de Mac, de iPhone o iPad, ¿vale? También es gratuito y también es fácil de usar, ¿vale? Todos son muy similares a la hora de utilizarlos. Yo, por ejemplo, yo os comentaba en la otra clase que, que yo tengo instalado, que si bien yo, yo el que más utilizo es este, el Google Chrome, ¿Vale? El que siempre utilizo básicamente. Tengo instalados también estos dos, yo no tengo Mac, eh, porque si en algún, en algún por alguna situación o por alguna circunstancia Google Chrome falla, ¿Vale? Pues puedo recurrir a los otros navegadores para eh, buscar información o para eh, trabajar en Internet. ¿Vale? Entonces eso es bueno que los tengáis instalados y, lo, y aunque haya alguno que os guste más, eh, porque Estais, os encontráis más cómodos trabajando con ese navegador, podéis recurrir a los otros si, si, no, si, fa si fallase por la razón que sea. ¿vale? vale Y voy a buscar, antes de los de empezar con los buscadores, voy a revisar el chat, que sé que hay aquí un montón de mensajes. A ver, empezando los uno buenos días, buenos uno días, buenos días, días, buenos días, días, periféricos tengo bueno vale nada estoy haciendo comentarios sobre el safari es el que tengo yo vale bueno no hace falta el Microsoft no lo uso dice elena cerrando bueno a ver cada uno utiliza el que con el, como decía con el que esté más cómodo y cómoda vale yo utilizo el google chrome porque es el que me el que, bueno, pues el con el que estoy más cómoda trabajando, ¿vale? Pero bueno, los otros los tengo ahí por si acaso falla ya ¿vale? Muy bien, Max, Safari, perfecto. Sí, ya sé yo que sois muy... Y aquí ya, vamos, controláis un montón todo. Muy bien. Y seguimos. Eh, y los buscadores, ¿vale? Y por otro lado están los buscadores, que son las... Eh, que son las páginas... Eh, en las cuales eh, podemos buscar información y el más famoso de todos es Google. Vale, que. A ver, si puedo. a ver Vale, entonces vamos a, a entrar ahora en, en materia. Vale, en lo que, en lo, que en lo que vamos a trabajar hoy, que es en dos cosas fundamentales, que es cómo buscamos información con el buscador de Google. Y luego vamos a hablar de la barra de marcadores, que es algo que os va a ayudar mucho para, para organizar la información, la, bueno, las páginas que, que más os interesan en, en internet. ¿Vale? Vale. Eh, bien. Cuando vosotros metéis una palabra, en eh, veis o sea, la flechita que os indica, que está señalando ahora aquí, vamos que hemos puesto el ejemplo de árbol, Imaginaros que estamos en Google, hemos puesto, queremos buscar lo que es un árbol, eh, esta, en esta flechita lo que te está señalando es la barra del buscador, ¿vale? Es aquí donde se escribe eh, donde se escriben la palabra o las palabras que queréis buscar, ¿vale? En esto que os señalo aquí ahora son las opciones que te da el buscador también para eh, hacer, la, hacer digamos, las búsquedas más específicas, porque igual... Eh, Árboles muy genéricos, una palabra muy general y sale mucha información, pero igual lo que queréis es eh, una, una, por ejemplo, eh, una imagen de, de un árbol. Queréis noticias sobre ese tema que estáis buscando o sobre vídeos, ¿vale? Entonces, esta barrita de aquí es donde vienen donde otras opciones de, de búsqueda, ¿vale? Si bajamos, luego lo vamos a ver en. Eh, digamos eh, en directo, entendedme, lo vamos a ver eh, con una búsqueda real en internet, ¿vale? eh, En internet, ahora la presentación es un poco más complicada porque os estoy dando las partes de lo que os vais a encontrar eh, una vez que, que busquéis algo en, el, en Google, ¿vale? Esto de aquí es muy interesante también porque son, bueno, preguntas que su otras personas suelen hacer, eh, preguntas o búsquedas que otras personas suelen hacer y que han hecho muchas veces, y que aparecen aquí, pues, pues porque igual os puede ayudar más, igual pueden, es más, son más específicas, ¿vale? A la hora de, de, de buscar las cosas, ¿vale? O incluso más opciones que os da, ¿vale? Bien, debajo pues tenéis la parte de noticias destacadas, que correspondería a, a la diapositiva, que perdón, a la imagen que hemos visto antes, cuando te ponen imágenes, pues aquí que son las imágenes del árbol. En noticias, pues aquí te, te destacan algunas noticias, ¿vale? Luego cuando pincháis en la, en, la, en la opción de noticias hay más, pero bueno, aquí os vienen las destacadas, igual que sucede con las imágenes, ¿vale? Seguimos bajando en la, en la página y y aquí lo que nos os viene son los resultados obtenidos en, en la búsqueda, ¿vale? Generalmente... Lo más interesante es que nos quedemos con las, los primeros que aparecen, os digo que los primeros que aparecen en la primera búsqueda, ¿vale? Y son las diferentes páginas que, hemos que en las que Árbol que nos está dando opciones, ¿vale? Estas dos, ¿vale? La de la izquierda y la de la derecha, ¿vale? Aquí te vienen otras opciones también, la de la derecha de otro eh, otras opciones de búsqueda. Y aquí lo que veis al fondo, en la, en la diapositiva, de, la, de en la perdón en la foto de la derecha, abajo del todo, que veis páginas, le dais a siguiente y son más búsquedas, ¿vale? Entonces, veis que esto es muy súper largo, ¿no? Bien, lo más interesante es que os quedéis siempre, generalmente, las búsquedas más, más interesantes son las primeras que te aparecen, ¿vale? A medida que te alejas en los números, 2 3 4 5 las búsquedas son menos precisas, ¿vale? Entonces... Lo más, eh, generalmente, donde nos quedamos, lo más interesante es quedarnos en las 10 primeras opciones que nos ofrece el buscador, ¿vale? Son las primeras que aparecen. Lo que voy a hacer ahora, vale, bueno, estos son algunos consejos, eh, buscar palabras clave, si quieres algo, buscar algo literal, escribirlo con comillas, ¿vale? Etcétera. Es por aquí, vale, bueno. Vamos a hacer todo esto, pero voy a revisar el chat. Vamos a hacer todo esto, pero eh, en real, en, con una búsqueda real, ¿vale? Porque es más, más, fácil, eh, más fácil que, que, que lo esté contando con las diapositivas porque no lo veis tal cual, ¿vale? Voy a, re, voy a revisar el chat. Que lo tenéis ahí? A ver. Uso más Google, vale. Vale. Vale, estáis hablando de los buscadores ahora, bueno, no pasa nada, si sois, eh, todos somos en internet un poco más fatosos a veces eh, con algunas cosas, todo el mundo tenemos nuestros problemas, la, la cuestión es tener ganas de, de investigar y de, y de enredar, como digo yo mucho, ¿vale? Porque así, se, eh, así es como se aprende, vale, bueno. Mira, entonces voy a compartir la otra pantalla, pero vamos a hacer una búsqueda. A ver, que es aquí. A ver, a ver porque si no, no me, no me sale el buscador. Veis bien todos, ¿vale? Entonces veis que vamos a. Perdona, es que me sale aquí. Bien, voy a abrir otra, otra pestañita. Y eh, me la a en Google. Vale, como estaba. Vale, entonces vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar la palabra accesibilidad. Accesibilidad veis ¿no? que aquí. Te vienen pues todas las noticias y te vienen las últimas Veis, hace una hora. Se publicó esta noticia referente a la accesibilidad, eh, aquí, esto de hace un día, te vienen las últimas, las últimas noticias que, en las que la palabra accesibilidad es importante, ¿vale? Imágenes, bueno, pues de imágenes te sale todo esto, ¿vale? Vídeos, que es la accesibilidad, o sea física, plena, mira, de plena inclusión, etcétera, ¿vale? Veis, como aquí vais a, aquí en estas, ya vais viendo cosas más específicas, ¿vale? Vamos a volver aquí otra vez a todo, ¿vale? Esto de aquí, esto de que, os, que os estoy señalando ahora, es los todos los resultados que ha encontrado Google, que son 86 millones y medio de resultados, ni más ni menos, en medio minuto, ¿vale? Esto se informa de cuántos resultados ha aparecido en Google, mogollón. Te viene una definición, ahora es muy habitual que nos encontremos algunas las definiciones, accesibilidad, en este caso accesibilidad web, otras preguntas que han hecho los usuarios, os decía antes, ¿vale? Que pueden ser muy interesantes. Y aquí vienen las, lo que os, digo, lo que os decía yo, las, los resultados de la búsqueda, ¿vale? Y entonces vienen pues, páginas pues, que pueden ser más interesantes de la de Wikipedia, el Observatorio de la Accesibilidad, de la ONCE, del Ministerio, las, eh, las que puedan ser más interesantes a la hora de buscar. ¿Vale? Hasta algunas noticias destacadas que habíamos visto antes, aquí sigue habiendo más más, eh, más resultados. ¿Y qué pasa ahora con? ¿Qué pasa ahora con, con esto que os decía? ¿Vale? Aquí le dais al segundo y os salen más resultados. ¿Vale? Siempre van saliendo más resultados. Le dais al número 3 o a siguiente, más resultados. Pero a medida que os vais alejando, igual el décimo, bueno, pues igual ya son cada vez menos interesantes, ¿vale? O no, pero bueno, generalmente lo más importante es que, lo más importante, lo, lo más aconsejable es que os quedéis con los primeros, los, los primeros resultados que aparecen, ¿vale? A ver si puedo conseguir ya. ¿Vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pongo accesibilidad más cognitiva? cognitiva, ¿Vale? Entonces ahí ya, ahí estamos ya con este más, ya estamos sumando otra, otra palabra, otra palabra que puede ser, que puede ser útil porque vamos a imaginarnos que queremos, que queremos buscar eh, Planeta Fácil, ¿vale? La, el, la página de Plena Inclusión en la que podéis encontrar eh, información y noticias en lectura fácil, ¿vale? ¿Qué es lo primero que sale? Las definiciones, otras preguntas que son habituales que hagan la, la, que hagan la gente sobre la accesibilidad cognitiva. ¿Y qué y aparecía en primer lugar? Plena inclusión, por ejemplo. ¿eh? ¿Por qué? Porque Plena inclusión al final es, el, es la organización referente de la accesibilidad cognitiva en España. Entonces, pues ya te viene Plena inclusión, la primera opción. ¿Vale? Plena Inclusión Madrid, CEBAS, que es, la, es Plena Inclusión Eus en eh, el País Vasco, el CEAPAD, te vienen ya los resultados eh, más eh, que te van a dar más información, una información más veraz, más eh, fiable sobre lo que es la accesibilidad cognitiva en esta primera parte. ¿vale? ¿Y qué ponemos, por ejemplo, eso? Pues, eh, más lectura fácil, a ver qué nos sale. de Inclusión Madrid, de Plena ¿vale? Pues bueno, nos viene un poco lo mismo, otras opciones, pero ya más concretas sobre lo que es la Por ejemplo, aquí nos lleva una página de accesibilidad cognitiva y lectura fácil de Plena Inclusión Madrid. Aquí, el plena, otra vez Plena Inclusión, que es la lectura fácil, etcétera ¿vale? Y más vídeos, ¿vale? Vamos aquí, vamos a Imágenes. Y veis que ya salen muchas cocinas que han salido de plena inclusión, de lectura fácil, etcétera Vamos a vídeos. Y aquí está Olga, que estaba antes con nosotros y nosotras, explicando lo que es la lectura fácil. Antonio, que es otro compañero de Plena Inclusión España, hablando de accesibilidad cognitiva. ¿Vale? Bueno. bien Pues ahora voy a ver el chat un segundito, porque vamos a hacer un ejercicio. A ver, no, Lali, del, 10, del 1 al 10 es válido, otros no tanto. A ver, eh, no, no me refiero a eso. Eh, me refiero a que lo, del 1 al 10 son las, los más fiables, ¿vale? Es los más, o sea, cuanto más, eh, cuanto más te alejes del resultado principal, eh, empiezan a, empieza a ser menos concreta, digamos, la búsqueda, ¿vale? Entonces, eh, las recomendaciones es que os quedéis con las primeras, ¿vale? Y luego si veis que... Que no, que no encontráis eh, lo que buscáis, pues lo, eh, lo mejor es, en lugar de seguir avanzando en, lo, en las páginas de búsqueda, intentar hacer una búsqueda más concreta, ¿vale? Entonces, si veis, por ejemplo, que, que queréis buscar accesibilidad cognitiva, voy a, a quitar, eh, dejar de compartir, que queréis buscar lo que es accesibilidad cognitiva y buscáis primero accesibilidad, pues en lugar de darle a, a, la, primera, a la primera página los 10 primeros resultados, luego iros a la página número 2 con los siguientes resultados, e intentad en la barra de búsqueda marcar eso, poner accesibilidad más cognitiva, intentar eh, ser más precisos eh, sobre vuestra búsqueda, ¿vale? Eh, no sé si así me estoy, os está quedando claro. Vale, bueno, si las dudas que tengáis, te las disponiendo poniendo por el chat. Vale. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Un segundito. Los que no habéis estado el otro día, os lo vuelvo a explicar, estamos utilizando mucho el el Menti, el ¿vale? Eh, que es una herramienta que está muy chula para poder hacer ejercicios, actividades a través, de, bueno, a través del ordenador y que es muy. Es muy, bueno, es, más, es, es muy fácil poder participar cuando sobre todo en grupos muy grandes, como en este caso, que somos 85 personas las que estamos ahora mismo conectadas. ¿vale? Entonces, hazme un segundito. Eh, yeah. Vale, entonces vamos a ir a lo siguiente. Voy a compartir pantalla, ¿a dónde estáis? Vamos a, vamos a hacer un ejercicio. A ver, presentación. Vale. Vais, tenéis que meteros, el, veis arriba del todo, lo que arriba del todo tenéis que meteros en la página web www.menti.com y utilizáis este código, ¿vale? Vale. A ver, antes de nada, la idea es que vosotros y vosotras ahora en Google busquéis el, primer, el comienzo del Quijote, ¿vale? Que como sabéis, la mayor parte de vosotros sabréis, empieza en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y tenéis que terminar esa frase hasta el primer punto, ¿vale? Entonces tenéis que buscar otra vez en Google la primera, el, el primer párrafo del Quijote y completar esa frase hasta el primer punto, ¿vale? ¿Qué vais a hacer en el Menti? Cuando ya hayáis encontrado la frase... ¿Vale? Lo que queda hasta el primer punto. Tenéis que utilizar este. Os metéis en Menti. Metéis este código que viene aquí. Este numerito. ¿Vale? Y escribís la respuesta en la opción que os dan. ¿Vale? Y os va a aparecer aquí. A ver. Voy a, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Os ha quedado un poco claro? ¿Más o menos? ¿No? A ver. Voy a. A ver. ¿Quién es, ¿A quién, le, quién quiere más? Más o menos, dice. <ríe> Vosotros, a ver. El, el, la, la tarea es buscar eh, el comienzo del Quijote. Ya tengo una duda, ¿eh? Sí, dime. Dime, dime. No sé quién está hablando 20... ahora. Sí. De Menti me he quedado un poquillo bloqueado. No y... te preocupes. Primero vamos a sí, hacer una tengo cosa. una duda. Vale. Antes de Menti, vale, vamos a buscar. Olvidaros de Menti ahora, vale. Vamos a buscar en, en Google cómo empieza el Quijote o cómo el comienzo, el primer párrafo del Quijote. Buscando como vosotros os resulte más, más fácil. El Quijote, sabéis que os suena a muchos que empieza en un lugar está, de la mancha. Ahí está, ahí está de cuyo nombre no, no lo quiero acordarme, y luego esa frase sigue hasta un punto, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es completarla. La escribís en el papel, en un papel, donde queráis, y cuando ya la tengáis, volvemos otra vez a la sala, ¿vale? e Intentamos hacer un menti, a ver si habéis conseguido, a ver si alguno de vosotros puede dar la respuesta y que la veamos todos, ¿vale? ¿Os quedó un poco claro? Solamente tenéis que buscar... Entonces, como os he explicado, ¿cómo hacéis? A eh, buscar en Google, en el buscador, que es donde antes pusimos la palabra accesibilidad, eh, perdón, en la barra de, del buscador, que es donde pusimos antes accesibilidad, Ponemos, buscamos el Quijote, principio del Quijote, inicio del Quijote. Eh, la página, a ver, es en Google, que es el buscador. Mira, os lo estoy poniendo en el chat, ¿vale? Os voy a poner en el chat ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Google.com Aquí, esto es el buscador que hemos estado viendo en la, la presentación ahora, ¿vale? Y entonces, tenéis que recordar, ponéis principio del Quijote, inicio del Quijote. Vale, bueno, aquí ya lo ha puesto un compañero, pero la idea es, una vez que lo encontréis, lo apuntáis o, o estaréis un poco, porque vamos a dar unos minutos a los compañeros y compañeras para que lo busquen ¿vale? Y lo vamos a compartir en menti, ¿vale? No me, po no me lo pongáis en el chat, por favor, ¿vale? Vamos a ponerlo luego todos en menti, ¿vale? Entonces, son las 12 y 7. Vamos a estar hasta el cuarto, ¿vale? Buscándolo, ¿vale? Vamos a hacer eso, tenéis que olvidaros del menti, os el 20 ahora, luego ya os lo explico, ¿vale? Ahora mismo buscad en Google lo que acabo de deciros, que es el comienzo del Quijote, el principio, desde en un lugar de la mancha, bla, bla, bla, hasta el primer punto, ¿vale? Y luego lo, lo vamos a ver, luego lo vemos, luego lo vemos eh, en Internet, ¿vale? O sea, luego lo, lo, busco yo, lo busco aquí para que lo veamos todos, pero en principio... Vosotros busca, buscad eso, ¿vale? Es para que veáis cómo se utiliza Google y cómo, las opciones que hay. Acordaros que es el principio, inicio del Quijote. ¿Vale? Principio del Quijote. A ver qué encontráis. Entonces, olvidaros del mente, abrid Google y poneros a buscar eso, ¿vale? Y os voy a, pon, voy a poner comienzo del de Quijote. Esto es lo que hay que buscar. Comienzo de el, Quijo, de el Quijote, ¿vale? Entonces esto es lo que tenéis que buscar en Google y completar la frase en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Entonces tenéis hasta el cuarto, que son cinco minutitos, seis, seis minutitos, ¿vale? O hasta el, hasta el 20, vamos a daros un poco más. Vale, olvidaros ahora por favor del Menti y del código que me estáis preguntando, vale, solamente meteros en Google, insisto, meteros en Google, abrir internet, una página de internet, un navegador, que ya lo, lo estuvimos viendo antes, vale, meteros en Google y buscad, y buscad eh, lo que os acabo de decir. en el buscador. A, a ver, voy a poneros la barra del... Eh, vale, espera. Segundito, voy a compartir la pantalla. A ver, eh, eh, eh, eh, eh, eh, compartir pantalla, PowerPoint. Vale, estuvimos viendo aquí, ¿vale? Acordaros, aquí en esta barrita de búsqueda o en la anterior os va a aparecer esta esto, aquí Google, ¿vale? Donde veis la lupa es donde tenéis que escribir lo que queréis buscar, ahí, ¿vale? Que es el comienzo del de de el Quijote, ¿vale? Y luego os van a venir varias opciones y tenéis que encontrar en la que veáis el principio, ¿vale? Así comienza el Quijote o a ver lo que os aparece... Pero para que completéis la frase, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y la completáis. Y luego ya vamos a mentir, ¿vale? Pero no me lo tenéis que... Muy bien, sí. Perfecto, pero no me lo pongáis... Vale, pero no me lo pongáis en... en el chat. Lo ponemos luego en mentir todos, ¿vale? Venga. Os doy un ratito hasta eso, hasta el cuarto y hasta el veinte, ¿vale? Bueno, veo que estáis, estáis escribiéndolo por el chat. Eh, vale, igual, ¿vale? Lo podéis poner por el chat en lugar del menti, que, que igual ahora es más lío. Vamos a olvidar del menti, entonces. Y, lo vamos a poner el, y me lo vais a escribir en el chat, ¿vale? A ver. Olvidaros del menti y de lo que os dije del código, ¿vale? Seguid la página web de Google. Porque estáis escribiendo muchos de vosotros. Déjala, eh, no. Dejad Elena Ferrando. Eh, por fin, no olvidaros de, del menti, ¿vale? Escuchadme. No vamos a utilizar ahora el menti. Como muchos de vosotros estáis poniendo ya el resultado en el chat. ¿Vale? Lo vamos a seguir poniendo del chat. ¿Vale? Y luego vamos a hacerlo eh, de manera directa. Eh, o sea, de manera... Sí, eh, lo voy a buscar yo para que veáis los resultados, ¿vale? Como buscamos algo. muy bien muy bien vale pues entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer la búsqueda ya eh, la búsqueda eh, real no vamos a voy a compartir pantalla y Vale, entonces aquí tenéis el eh, buscador de Google, ¿vale? Como, como hablábamos, la página de Google que vimos antes. ¿Qué ponemos aquí? El Quijote, ¿vale? El Quijote eh, inicio o principio, ¿vale? El Quijote más, a ver qué nos sale, principio. ¿Vale? Y mira, aquí ya directamente nos sale lo que estaba buscando. Principio del Quijote, en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, bla bla bla bla bla, Rocín Flaco y gago Corredor, que es lo que me habéis puesto vosotros. ¿vale? Si seguimos bajando, ¿vale? Esto ya viene aquí porque bueno, es algo muy popular además, entonces es más fácil que, que nos aparezca, por ejemplo, aquí directamente. Si os fijáis aquí. Don Quijote de la Mancha primera parte, capítulo primero pinchamos ¿veis? y aquí ya está, nos pide directamente el capítulo primero del Quijote ¿vale? que es esto lo que yo os pedía ¿veis? y aquí vemos cómo nos van saliendo otras cositas, otras opciones más ¿vale? y que si vamos igual a la a la opción número 9, pues aquí ya veis, ya son páginas pues, menos conocidas. Eh, ves, aquí, por ejemplo, no te viene lo que es el principio, sino que te viene un artículo, una noticia en la que viene la palabra principio, pero no es lo que estamos buscando, ¿vale? Que son menos concretas, ¿vale? En esta cosa, porque estoy en la página, veis, número 9, ¿vale? Entonces vamos a volver a la primera y por eso os decía antes que lo más interesante es que os quedéis con las, las primeras eh, búsquedas que os aparecen, ¿vale? Y ya veis que la primera, vamos a ver que la primera que era... Bueno, porque, perdón, esto es una noticia, esto es una información, pero de las búsquedas, la primera que sale es esta, ¿veis? Que es donde os viene la primera, en la primera, lo que estábamos buscando. De, Ya está, Elena, Elena, eh, no, no, no hace falta que me copiéis nada, era eso lo que lo que os quería lo que queríamos buscar, ¿vale? Simplemente estaba haciendo ahora, yo para que lo vieseis cómo sería la búsqueda que os he mandado a hacer, ¿vale? ¿Eh? Si podéis, el Quijote más, principio, pues ya os viene, el principio del Quijote, que es lo que os había pedido, que era completar la frase en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con, vale, gracias, perfecto, ya veo que seguís, seguís algunos participando y, y poniendo las frases, muy bien, perfecto, bueno, esto es cuestión, como todo, ir practicando, vale, y tened siempre, eh, acordaros siempre que los primeros resultados son los más fiables, vale, son los que son la, eh, son los que te ofrecen una información más fiable, vale, lo que no quiere decir que otros resultados que estén después no ta, nos den también información buena, ¿vale? Pero bueno, y que lo que es importante que aquí en la, en la cajita de, en la barrita de búsqueda, pues concretéis, ¿vale? Si queréis el principio del Quijote, el, el final del Quijote, o si queréis, perdón, o si queréis eh, yo qué sé, eh, la no, novia del Quijote, Dulcinea del Toboso, ¿vale? Entonces pues sal, saldría, esta es la novia, la, más, algo más concreto, o sea, cosas más, eh, más concretas, ¿vale? En lugar de ir buscando a través de páginas y páginas y páginas y páginas de las que os aparecen aquí abajo, es más sencillo, si vosotros sabéis más datos de lo que queréis buscar, ¿vale? Pues meterlo en la caja de búsqueda, ¿vale? Porque así se irá concretando más la búsqueda, ¿vale? Si tú quieres ver por la mitad lo de bolsa. Eh, Lali, a ver, eh, claro, no, esto es el principio porque es más fácil. La mitad, pues la mitad del Quijote. Claro, si os dicen si te, os dicen la mitad del Quijote, va a ser muy difícil porque el Quijote es muy largo. Pero igual esa mitad, de, ese, esa frase o esa parte que está en la mitad del Quijote, tiene otros datos, ¿vale? Otras cosas que os pueden ayudar, ¿vale? Pues, por ejemplo, el Quijote, eh, yo qué sé, molinos, eh, lo que sé, otra palabra, ¿vale? Que tengan más datos, porque claro, si no, es más complicado, por eso cuando es el principio o el final de un libro, en el caso de un libro, por ejemplo, puede ser más sencillo. Si es algo, una frase que está a la mitad, lo mejor es que tengáis más datos sobre lo que queréis buscar, ¿vale? Porque mitad del Quijote no te dice nada, ¿vale? O sea, no te dice nada. Se te pueden salir millones de, de resultados. El, el principio te sale fácil porque es muy conocido el principio del Quijote. ¿Vale? Entonces eh, te sale y fijalo, fijaros que ya salía directamente. Pero en el caso de que os pidan información, o sea, otra cosa que esté una, un párrafo o un capítulo esté a la mitad del Quijote, la mitad del Quijote, la mitad del libro, pues lo mejor es que, os te, que tengáis más información es de decir, bueno, ¿dónde estaba el Quijote en ese momento? O que si pa había pasado algo en concreto que podáis poner en la barra del buscador para que os lleve a esa parte directamente, ¿vale? Pero bueno, este es un trabajo muy interesante que podéis hacer... Eh... Vale, ya, ya no hace falta que, que pongáis más cosas en el chat, ¿vale? Ya ha acabado el ejercicio, vamos, vamos a pasar además a otra cosa. Eh, este es un ejercicio que podéis hacer si queréis en casa, intentando buscar información y os recuerdo que en el foro de la aplicación, perdón, de la aplicación de la plataforma de Plena Inclusión, podéis escribirme las preguntas que tengáis, las dudas que tengáis sobre esto, ¿vale? Entonces yo os contestaré la, eh, lo más rápido que pueda. Eh, eh, os daré una respuesta lo más rápido que pueda para que vosotros podáis seguir trabajando, vale? Entonces esto lo que tenéis que hacer es practicar, buscar, buscar cosas. Eh, pues lo que me decíais de un libro, la mitad, algo que sepas que está a la mitad de un libro, pues intentar buscarlo a ver qué os sale. ¿eh? Vale? Bien. Vale, luego eh, cuál es el enlace para el foro. Al final de la clase, ¿vale? cuando ya hemos acabado ya de dar todo lo que tenemos que dar hoy, os voy a volver a, a explicar eh, cómo podéis participar en el foro de la plataforma. Vale, y ahora vamos a, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ir otra vez a la presentación. Vale, entonces. Ahora vamos a ver. Vale. Bien, hay una parte en, en Google eh, que es muy interesante, que se llaman los marcadores, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces cuando estamos trabajando, cuando estamos utilizando, cuando estamos, bus... Perdona, que me voy a ver también de agua, ¿eh? ¿Qué pasa muchas veces cuando eso cuando estamos trabajando eh, o navegando por internet que vemos un montón de páginas que, que nos interesan mucho vale sobre todo de un tema determinado por ejemplo a mí me gusta mucho la, la accesibilidad cognitiva y estoy bueno y leo en internet muchas veces eh, muchos artículos eh, descubro nuevas páginas eh, organizaciones que están haciendo cosas muy interesantes vale entonces entonces ¿Cómo puedo hacer para que, claro, ¿cómo me voy a acordar yo de, de todas las páginas que estoy mirando a lo largo del día en las que ponen información interesante sobre accesibilidad cognitiva? Bueno, pues utilizando la barra de marcadores es una forma muy buena de organizar, eh, de organizar la, las páginas de Internet, la información de Internet que vamos encontrando, ¿vale? Entonces, esto, esto es un pelín complicado de, de, de entender así, es súper es fácil, pero bueno, igual ahora cuando si no lo conocéis, si no sabéis lo que es la barra de marcadores y no estéis habituados o no estéis habituados a utilizarla, puede resultar un poquitín confuso. Pero no pasa nada porque es súper fácil. Eh, para eso estoy yo, para aclararoslo Y luego esto, una vez que lo utilicéis y sepáis utilizarlo bien, os va a facilitar muchísimo el trabajo o también, bueno, vuestras cosas personales. Eh, porque vais a tener las cosas más ordenadas, ¿vale? Bien, el marcador de internet es el lugar donde guardamos, como os decía, páginas web, de forma que podemos visitarlas más adelante de manera más sencilla y rápida, ¿vale? Los enlaces guardados en Microsoft Edge y Safari, que eran los buscadores que, que os había comentado, que habíamos visto, se suelen llamar favoritos. Y se llaman marcadores en Mozilla Firefox y Google Chrome, que es con lo que estamos trabajando. ¿vale? Por eso vamos a explicar marcadores. La barra de marcadores de favoritos, eh, tienes que abrir el Google Chrome, acceder al sitio web que quieres volver a vista el futuro, y esto lo vamos a ir viendo, a la derecha de la barra de direcciones hay un hay una estrellita que seguro que la habéis visto un montón de veces. Vale, vale tenemos esto. Tenemos esto, ¿veis? Lo hemos visto, lo hemos estado viendo ahora un montón de veces la, eh, la, página de, la página de Google. Esta estrellita de aquí, estamos hablando, ¿vale? Esta estrellita de la derecha es la que nos referimos cuando vamos a utilizar marcadores. Imaginaros que queremos eh, crear, eh, que estamos muy interesados en crear o eh, tener acceso muy rápido. A, a páginas de inter, a, a organizaciones, a la página web de organizaciones de, que trabajan con personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Bueno, pues decidimos que la primera de ellas, la que más nos interesa es plena inclusión, ¿vale? Porque es donde más información encontramos. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué hacemos cuando cogemos el, la, el ratón? Con el ratón nos acercamos, acercamos a, la, a la estrellita que hemos señalado antes, ¿vale? A ver, un segundín va para atrás. Bien, veis esto que os viene, o sea, si ponéis el, el ratón, el cursor encima de la estrellita, os viene esta opción que pone añadir esta pestaña de marcadores. ¿Qué, qué pasa cuando pincháis ahí? Que os sale este desplegable, añadir marcador, ¿Eh? pincháis aquí, Luego nos sale este otro desplegable donde podemos poner el nombre de la, de la, del enlace que queremos, con el que queremos acceder a, a Plena Inclusión. En este caso, Plena Inclusión de España, que aparece en la, en la barra de marcadores. ¿vale? ¿Qué pasa ahora? ¿Veis esto? Lo que nos aparece, esto de aquí que he señalado. Es la barra de marcadores, ¿vale? Y Plena Inclusión España nos aparece ahí. Cada vez que abrimos una pestaña nueva en el buscador, nos aparece Plena Inclusión España, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasa si lo que queremos hacer es buscar a toda vela? Somos de Almería y queremos tener una, un enlace que nos lleve a, a toda vela. Pues hacemos el mismo proceso de antes, ¿no? Ir a la pestañita, a la, eh, poner la página de a toda vela, la pinza de la estrella y añadirla a marcadores, ¿vale? Bien, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir porque me parece que os voy a... Esto igual os está resultando un poco complicado. Vale, páginas de periódicos, páginas de prensa de deportiva. Bien, vamos a hacerlo de dos maneras. Voy a explicaros. Eh, ahora, vamos a borrar esto. Vale, lo que, estoy, lo, que estamos, lo que hemos estado haciendo, os voy a explicar. Y luego podemos hacerlo con, con los periódicos, por ejemplo, con periódicos deportivos. A ver, volvemos entonces o a... Sea, eh, queremos eh, tener organizadas las, eh, por ejemplo, tres o cuatro páginas de Internet en las que encontremos información sobre discapacidad intelectual de organizaciones que nos interesa saber qué hacen, qué trabajan y qué nos pueden ofrecer. vale La primera de ellas, vamos a Plena Inclusión escribimos en la barra espera que yo creo que no estoy no estoy compartiendo pantalla perdonad vale vale tenéis esto no entonces escribimos estáis viendo, estáis viendo la voy a un momentín, estáis viendo la página de Google aquí bien ¿Me hacéis que sí bien genial entonces escribís en la barra del buscador de aquí arriba Escribís la dirección plenainclusión.org, ¿vale? Bien. Nos aparece la página web de Plena Inclusión. Y decimos, jolín, pues yo quiero tener esta página, en lugar de estar tecleándola todo el rato, teclearla, buscarla todo el rato eh, así, quiero tener un acceso directo. Quiero que pinchando en un botón, pues ya me salga en la página web de Plena Inclusión. ¿Vale? Os, vamos aquí a la estrellita. ¿Os acordáis? ¿Veis cómo aparece? Pongo el... Pongo la flechita, pongo el cursor encima de la estrella y me aparece esta ventanita que pone añadir esta, esta pestaña esta, esta pestaña marcadores. Entonces le doy aquí añadir, le doy a añadir marcador y me sale lo que os había comentado antes, barra de marcadores, vale? Le doy a hecho y qué me aparece aquí ahora que no estaba, veis? Me parece el enlace directo de Plena Inclusión España. ¿Qué pasa cuando vuelvo a abrir otra, cuando le doy a una nueva pestaña de Google? Que me aparece siempre. ¿Vale? Bien. Ahora, como decía, imaginaros que estamos en Almería y una de nuestras asociaciones es a toda eh, la Una de las asociaciones que más nos gusta es a toda vela. ¿Vale? Entonces buscamos a toda vela. Aquí está la Asociación de Discapacidad Intelectual. Y ya estoy a toda vela. ¿Qué queremos hacer? Queremos que ta tener también un enlace directo de plena inclusión España. Queremos tener también un enlace directo a, esta, a, a la página web de a toda vela. ¿Eh? Volvemos a hacer lo mismo. Le damos a la flechita, perdón, a la, a la estrella Añadimos a marcadores, nos aparece, vamos a, a poner un nombre más corto, ponemos solo a toda vela y en la carpeta de barra de marcadores. Y aquí nos aparece otra vez. ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, a otra, a otra organización. ¿Vale? Y podemos plena inclusión a Asturias, que es de donde estoy yo. ¿Vale? Aquí está la página web de Plena Inclusión Asturias. Volvemos a hacer lo mismo. Le damos a la estrellita, añadimos a marcadores, le borramos esto para que sea más cortito, le damos a hecho y aquí nos aparece Plena Inclusión Asturias. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí, que claro, imaginaros que... Claro, esto solamente son organizaciones de discapacidad intelectual eh, que, nos, que a nosotros nos puedan interesar. Pero son tres imaginaros que son 10 las que queremos tener eh, un acceso directo. Claro, se nos llenaría toda esta barrita de, de, de, de, de, de, de enlaces. Entonces, sería como un follón y al final no podríamos tener enlace a otras cosas que también nos puedan interesar, porque además de organizaciones de la discapacidad intelectual, también nos puede interesar tener un acceso rápido a los periódicos, como, como, como preguntaba un compañero, ¿vale? Entonces, claro, ahí pues sería un follón. ¿Qué podemos hacer entonces? Hacer carpetitas que aparezcan también en esta barra, en las cuales podemos meter y organizar todas estas páginas según el tema que nos interese. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, estáis viendo la flechita blanca que tengo aquí, ¿verdad? La flechita del cursor que se está moviendo, que está encima de la barra de marcadores. Pues en este, con esta flechita le damos al botón de la derecha. ¿Vale? Y nos sale esto. Y vamos bajando hasta esta parte que pone añadir carpeta. Y ahora creamos una nueva carpeta. vale y Como ahí veis, nos sale una nueva carpeta y que, que está en la barra de marcadores. Es decir, esto nuevo que estamos haciendo va a aparecer en la misma barra de marcadores. Y vamos a llamarla organizaciones... Eh, ¿Tienes? discapacidad. Vamos a poner de I, discapacidad intelectual, ¿vale? Y lo guardamos. Mirad lo que aparece aquí. Organizaciones de I, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues todas estas tres páginas que tantos nos gusta y que queremos tener un acceso más rápido, pues las vamos a meter aquí. ¿Cómo hacemos? Pues pinchamos, eh, ponemos el ratón encima de ellas y las vamos arrastrando, ¿vale? ¿Veis que desaparecen? ¿Vale? Y la otra. Y ya está. Entonces aquí solo nos queda una carpetita con organizaciones de ahí, Que si pincho en ella, nos aparecen todas estas tres y vamos a la que más nos apetezca visitar. Y esto, cada vez que ab abramos perdón, una, una, una, una página nueva, pues nos va a aparecer organizaciones de discapacidad intelectual. ¿Vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como decía un compañero, el chat. La, mira, a ver, cositas que, decen, que decís por el chat. Eh, eh, eh. Sí, voy a ir más despacio, perdonad. Si voy muy rápido me lo decís. Páginas de prensa deportiva. Vale. Vale, vale, vale. Sí, efectivamente, a lo mejor si tienes una empresa, la página, efectivamente. Vale, es que con tablet es diferente. Estoy explicándolo con el ordenador. Vale, eh, vale. Vale, vale. Con tablet sería diferente, pero bueno. Eh, con la tablet, si queréis, lo que puedo hacer, lo que puedo hacer es explicarlo Voy a hacer, eh, os lo voy a explicar, pero por el foro, ¿vale? Ahora estoy explicándolo cómo utilizarlo con el ordenador, ¿vale? Porque es la es, es la manera más visual y más sencilla. Vale, bueno, voy a como he ido, he ido más he ido rápido, porque además no tenemos tampoco mucho tiempo y esto es complicado, pero no os preocupéis porque voy a volver a explicarlo ahora con otro ejemplo, con otros ejemplos y y luego, con el tema de la tablet, como es distinto, eh, os, os lo voy a poner por en el foro, ¿vale? Como se haría con, eh, con la tablet, ¿vale? Aunque esto es mucho más sencillo para utilizarlo cuando estéis con el ordenador, ya sea el ordenador de mesa o el ordenador portátil, ¿vale? O puesto, eh, y en el trabajo. Yo, por ejemplo, en el trabajo, en esta barra de marcadores, pues tengo, pues tengo la de plena, el acceso a plena inclusión, el acceso a Plena Inclusión Asturias, cosas que me interesan, carpetas, las redes sociales, las tengo en una carpeta como esta que pone redes sociales. Y aquí entonces tengo el acceso al Facebook de Plena Inclusión Asturias, al Twitter de Plena Inclusión Asturias, al Instagram de Plena Inclusión Asturias. ¿Vale? Bueno, vamos a hacerlo ahora, por ejemplo, con los periódicos. Me decía un compico, con periódicos deportivos, por ejemplo. ¿vale? Para eliminar un marcador, pues mira, muy fácil. Pinchas en la, en la carpeta, la abres. Te pones, por ejemplo, imagínate que quieres eliminar Plan Inclusión Asturias porque en realidad tú querías poner Plan Inclusión Castilla y León. Pinchas en el botón de la derecha ¿eh? y veis que lo, la opción de suprimir, ¿vale? Le das a suprimir y ya desapareció, ¿vale? Lo hago otra vez. Vamos a suprimir a toda vela. Pongo el cursor. Pongo el, el puntero, la flechita, encima de toda vela, le doy al botón de la derecha con el ratón, bajo a suprimir y desaparece a toda vela, ¿vale? Entonces ahora solo me queda doble en inclusión España, ¿vale? Ahora vamos a crear otra carpeta, vamos a hacer lo mismo con periódicos deportivos, por ejemplo, ¿vale? Y vamos acá a, a, a crear una carpeta de prensa deportiva. Bueno, pues periódicos deportivos, el marca. Marca. Nos metemos en la página web del marca, ¿vale? Estamos las cookies, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estamos en la página web del marca y queremos que en esta barrita de aquí, que estoy, que estoy señalando con la flecha, tener un acceso directo al marca, ¿vale? Voy a la estrella. Me voy a la estrellita le doy a añadir marcador marca qué pasa aquí cosa curiosa que la carpeta me la va a meter si lo veis que pone organizaciones de discapacidad intelectual que era con las que estábamos trabajando antes ahora no queremos guardarlas en la carpeta de organizaciones con discapacidad de discapacidad intelectual ahora queremos eh, crear una carpeta nueva de prensa deportiva entonces le damos aquí. Siempre que veamos esta, esta, esta opción, sabemos que, nos va, que Internet eh, nos va a ofrecer más posibilidades. Y aquí vemos que nos sale organizaciones, barra de marcadores, otros marcadores. Uy, aquí nos viene seleccionar otra carpeta. Y aquí podemos, esa es una forma de crear una nueva carpeta también, ¿vale? Le damos aquí a barra de marcadores y la llamamos. ¿Veis? La, ponemos en la barra de marcadores y ponemos simplemente marca, vale le damos a guardar y aquí está el marca vamos a volver a hacerlo otra vez vale, con otra página abrimos otra página y qué otra Uf, es que no estoy yo muy de prensa deportiva pero dadme algún ejemplo de prensa el, el, de prensa deportiva además del marca que creo que es la única que conozco el as, venga el as Vale. As. El diario As. Bueno, vamos a mirar a ver qué As. As.com. Diario deportivo online. Muy bien. Otra vez entramos en la página de El diario As. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos otra vez a la flechita, perdón, a la estrellita. Ya añadimos a esta página de marcadores. Añadimos a marcadores. Otra vez nos, y aquí ya como lo último que metimos fue barra de marcadores y no organizaciones de discapacidad intelectual ya no sale directamente barra de marcadores pues quitamos esto para hacerlo más cortito el nombre y ponemos AS y nos sale las AS ¿vale? ya tenemos dos periódicos eh, deportivos que queremos otro, hacemos lo mismo y nos aparecería aquí ¿qué, qué, qué hacemos entonces? para que esté más organizado? Pues lo que hacemos es reunir estas dos, esta, crear otra carpeta, perdón, como, organ, como, la, como cuando hicimos organizaciones de discapacidad intelectual, pero que ponga prensa deportiva, ¿vale? Volvemos otra vez entonces a ponernos encima de la barra de marcadores, le damos al botón de la derecha y añadir carpeta, que es lo que hicimos antes, ¿vale? Y entonces, esta carpeta, que como veis aquí, porque está señalada, va a estar en la barra de marcadores, vamos a llamarla Prensa Deportiva. Y le damos a guardar. Prensa Deportiva. Volvemos a hacer lo mismo, pues arrastramos nuestras eh, páginas de prensa deportiva a la carpeta. Y aquí están otra vez, ¿vale? Entonces, cada vez que abramos. Otra pestaña, nos aparecen estas dos carpetitas, una con la de organizaciones que, es que ahora solo está, incluso en España, porque borramos las anteriores, y en Prensa Deportiva estaría el diario AS y el marca, ¿vale? Bueno, a ver, sí que esto es un poco complicado, ¿vale? Eh, a ver qué viene aquí, me encanta. Vale. Muy bien. Esto es un pelín, un pelín complicado, ¿vale? Pero, pero es, es, es una cuestión de ir practicando, ¿vale? Entonces, estoy viendo en el chat que tenéis ahí un montón de preguntas y estáis... Eh... Estáis preguntando un montón de cosas, a ver. Vale. Bueno, esto, eh, lo que vamos a hacer, a ver, en la última sesión, te voy a dejar de compartir pantalla... En la última sesión de la del que creo que es el día 24, vamos a hacer prácticas de esto. Vale, vamos a estar en grupos más pequeñitos. Vale, y vamos a hacer. Vamos a practicar mucho cómo se crean las barras de cómo se trabaja con la barra de marcadores y cómo se clasifica la, la información ahí. Así que no os preocupéis de todas formas. Ahora en casa o cuando tengáis tiempo eh, bueno, yo os voy a poner en el foro eh, a explicarlo, a explicaros, de, explicaros concretamente cómo se pone la barra, la barra de marcadores en, en la tablet, pero esto es más fácil de utilizar con ordenador, ¿vale? Que, teniendo en cuenta que es, eh, las prácticas son el día, el día 24, ¿vale? De once y media a una, a la misma hora, ¿vale? Entonces vamos a practicar más sobre esto. Eh, yo os recomiendo ir, eh, practicar ahora un poco, eh, esto ahora que está recién, que está más reciente la, la clase, intentar hacer lo mismo con, con otras páginas que os interese, pues por ejemplo, cread una carpeta con vuestras redes sociales, eh, otra carpeta con los juegos que tengáis que os gusten, eh, bueno, intentad. Eh, investigar un poquitillo siguiendo los pasos, ¿vale? Los pasos están explicados en la, en la presentación. Vamos a volver a ella para, repas, para repasarla. Presentación. Vale, voy a ir para atrás. Un segundito para... Vale. Entonces, bueno. Eh, lo, habíamos visto esto, ¿vale? Esto está luego en, vuestra, en, la, en el PDF que os podéis, ya, que os podéis descargar ya en, en la plataforma que vamos a ver ahora otra vez, ¿vale? Para explicar lo del foro. Eh, tenéis la página de Google, mirad arriba a la derecha, esta estrellita, súper importante, ¿vale? Pinchar, accedéis a la página que queráis guardar, ¿vale? Es plena Inclusión. Volvemos a, a ahí donde, arriba a la derecha. ¿Veis? Lo que habíamos visto, añadir esta página, esta pestaña marcadores. ¿Qué es lo que pasa cuando pincháis en la, en la estrellita? Os sale esto, añadir marcador. Pincháis, os sale un desplegable, despe, desplegable con el nombre que le queréis poner a, a esta página que va a decir Inclusión España y que lo queréis guardar en la barra de marcadores. ¿vale? Y ya veis que ahí os aparece, ¿vale? Esto donde está, donde pone aplicaciones, incluso en España, y toda esa barra, esta lista de lectura, todo eso es lo que llamamos barra de marcadores, ¿vale? Esto de aquí. Y es donde van a ponerse, donde van a estar ubicadas las páginas web que a nosotros nos interesa eh, mantener, que tenemos, que tenemos queremos eh, que queremos tener acceso directo porque nos, porque, porque nos interesa, porque queremos, ¿vale? ¿Qué pasa con a toda vela? ¿Qué es lo que hicimos? Pues todo el proceso anterior, ¿vale? Le dimos a la estrella, la añadimos a marcadores, la pusimos en la barra de marcadores y nos aparece aquí, ¿vale? ¿Eh? A toda vela y nos aparece también aquí. La barra de marcadores, como os decía, era esta, si queremos crear la carpeta, le damos al botón, ponemos el cursor encima de la barra de marcadores y pinchamos con el botón derecho del ratón y nos aparece esta desplegable. Y como os veis está señalado en gris clarito donde tenemos que pinchar para crear una carpeta, ¿vale? Creamos la carpeta, ¿vale? Nueva carpeta. Esa nueva carpeta, ¿eh? le tenemos que dar un nombre y el azul nos indica, el azul de arriba de nueva carpeta y de abajo que está, esa carpeta la vamos a crear dentro de la barra de marcadores, ¿vale? La llamamos asociaciones, en este caso lo no había puesto organizaciones de la discapacidad intelectual o asociaciones, ¿vale? Llamamos a la nueva carpeta asociaciones y le damos a hecho, ¿vale? Al botón azul. ¿Veis? Ahora nos ha creado la nueva carpeta asociaciones y arrastramos los enlaces de plena inclusión y de a toda vela a la carpeta de asociaciones, que es lo que hicimos antes. Y ahora que, que cuando pinchemos encima de asociaciones, nos aparecerá un desplegable, desplegable con, las, con las páginas web que queremos tener bien organizaditas ahí. ¿Vale? Bueno... Esto es lo que habíamos, eh, y bueno, practicamos un poco. Esto, como vamos también un poco, son de 53, pues ya lo hemos estado viendo. Esto es, a ver, entonces, tarea. Eh, vamos a ver ahora el, el foro de, espera chicos, a ver, voy a ver el chat, porque sé que estáis aquí. Esto es repas, sí, efectivamente, es que esto estábamos repasándolo, ¿vale? Sí, todos, a ver, es que estoy que un momentito a ver si soy capaz de abrir el chat en una... Vale. Vale, a ver, y es que estaba ahora la... Eh, eh, eh, eh, vale, estaba eh, haciendo un repaso, ¿vale? De lo que acabábamos de ver para que vieseis que todo lo que habíamos visto antes... Eh, lo tenéis en el PDF, vale. Entonces esto yo lo que os recomiendo, ya sé que es un poco un poco lío ahora, vale. Eh, lo que os recomiendo es que lo intentéis hacer vosotros en casa, vale, tranquilamente, que sigáis las instrucciones de, del, del PDF. Os voy a poner, voy a poner en la, a ver si encuentro. Vale, vale aquí en la el líder es digital, esta es la plataforma ¿vale? que hemos ya, hemos estado hablando de ella al principio ¿vale? mira, en este, en esta aquí, en tema 1 uso de internet ¿ves? se os abre toda la presentación que tenemos ¿vale? vamos un poco más para abajo y la podéis esta ya la, sé que muchas personas ya la habéis descargado vale, entonces ¿veis? aquí Mira, aquí está lo que de lo que hemos estado hablando hoy, ¿vale? Entonces, esto lo podéis descargar. Entonces, aquí os viene explicado todo. Aquí, como tenéis que primero ir a la, a la estrellita, los que os va a aparecer, el marca, el añadir a marcadores, todo lo que hemos estado viendo está, aparece, va a apareceros aquí, ¿vale? Recuerdo, los podéis descargar aquí. Os recomiendo que lo practiquéis, ¿vale? Que vosotros en casa intentéis crear en la barra de marcadores de Google uno o dos enlaces directos a una página web que os interese, ¿vale? Dos cosas, otra cosa más, este vídeo o sea, lo, la clase de hoy se va a colgar, ma mañana lo vais a tener ya en este enlace que estoy, que estoy aquí señalando con la con, el, con la flechita, ¿vale? Vídeos de las clases teóricas aquí, vosotros si pincháis ¿eh? ¿Veis? Aquí está ya la presentación del el día 1, la presentación de Bosco y de Plena Inclusión y la, la clase, la otra clase, vale la de la, la de la semana pasada. vale Entonces, esta ya la podéis ver. Bien, mañana estará, esta también se está grabando, entonces mañana estará la clase de hoy. ¿Qué podéis hacer? La podéis volver a ver, podéis darme para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, todas las veces que queráis, para, que, para repasar lo que... Lo que os he estado explicando, ¿vale? Entonces, eh, tenéis dos cosas ya. El PowerPoint, o sea, la, presen perdón, la presentación, que tenéis ahí explicaditos los pasos de cómo, de cómo crear una, una... cómo utilizar la barra de marcadores. Vale. Eh, a ver, Marta, de cómo utilizar la barra de marcadores. Luego tenéis el, el vídeo de esta clase que va a estar mañana colgado en ese enlace de la de, de la plataforma que podéis ver todas las veces que queráis y luego, por supuesto, tenéis el foro. Vale, que aquí me podéis escribir todas las preguntas que queráis. Vale, aquí ya mira aquí hay un compañero que ya ha escrito una pregunta. Yo lo veré luego y os iré contestando. Vale, aquí me podéis preguntar, me podéis decir Aida, no me aclaro con el tema de los marcadores tata, y yo os lo intento contestar. Vale. De todas formas, en la clase práctica, que va a ser el 24 a las 11 y media, vamos a trabajar mucho sobre esto, ¿vale? Eh, vamos a hacer más prácticas para que, podáis, eh, para que os quede más claro, pero por favor, os recuerdo que la, a través del foro podéis preguntarme lo que queráis y yo os voy a contestar lo más rápido que pueda, ¿vale? Y a ver en el chat. Vale, a ver, el enlace a la plataforma, os tuvo que llegar algún correo, electr correo electrónico de, de, de plena inclusión, que os da una clave, un acceso y una, cla y, y una clave, ¿vale? A ver, Marta, que me preguntabas? ¿Si alguien puede contestar. No sé, no sé claro, a ver, Marta, los que, claro, a ver, el objetivo de esto es que aprendáis a hacer carpetas, ¿vale? A hacer carpetas y a crear enlaces directos en la barra de marcadores con, vuestra, con las direcciones que más os interesa, ¿vale? Entonces eso, vamos a practicar, sobre todo lo que hemos hablado hoy, vamos a practicar, ¿vale? Y luego, el miércoles hay clase, sí, hoy es 22, es lunes, hoy estábamos viendo esto, el miércoles hay clase, pero vamos a ver otra cosa, vamos a hablar de ciberseguridad, ¿vale? Y el jueves es cuando vamos a dar las prácticas o hacer las prácticas sobre esto. ¿Vale? Pues nada, y luego, a ver. Eh... Vale, entonces, eh, para acceder al foro, para acceder a la, a la plataforma, vosotros cuando os apuntasteis al curso, eh, tenéis que, os, os llegó una... Mira, voy a salir, por ejemplo... Eh cerrar sesión, os llegó una, os tuvo que llegar una, un nombre de usuario y una clave, ¿vale? Entonces os metéis aquí en esta página web formaciónplenainclusión.org, ¿vale? Y el nombre de usuario, que bueno, este es el mío y la clave, ¿vale? Y cada uno tiene vuestro nombre de usuario, vuestra clave, y aquí es donde entráis en Líderes Digitales 2, ¿vale? Pero eso ya lo tenéis que tener desde hace tiempo, no sé, eh, Luis, no sé cuál es eh, vuestra, vuestro número de usuario, supongo que sí, el de Enable, que sea, da igual. Pero cada uno de vosotros tiene un número de usuario, perdón, un nombre de usuario y una clave, ¿vale? Que es personal, que esa no tenéis que compartirla con nadie. Y ahí con eso tenéis, podéis acceder a la, a la página que os digo, os metéis información plenainclusión.org, ¿vale? Y os viene lo que lo que me salía a mí antes, aquí exacto, esto, os va a aparecer esto, nombre de usuario y la contraseña. Ya la... si accedéis a la página, a la página de la plataforma, ¿vale? Bueno, chicos, pues es la una ya. Ya sé que hoy ha sido un poco más denso, más... Eh, más complicado igual para muchos de vosotros, pero bueno, eh, no os agobiéis, ¿vale? Que esto es eh, esto es muy normal, le pasa a todo el mundo, si no estés acostumbrados a utilizar la, la barra de marcadores, es muy habitual que, que al principio digas, madre mía, eh, Eli, inclusive, no te preocupes, Eli, eh, esto lo vamos a volver a ver, el próximo día no, que vamos a hablar de ciberseguridad, pero... Eh, Puedes hacer una pregunta, José, sí. Eh, pero esto vamos a practicarlo, ¿vale? Pero ya eh, no te agobies. Eh, eh, esto es para... Eh, no hay que agobiarse. Las, los cursos no se hacen para agobiarse, ¿vale? Esto es para ir po, con cada uno a su ritmo y luego tener... Esto, claro, el problema es que tenemos una hora y media y ahí, y ahí no hay tanto tiempo como, como me gustaría estar con vosotros, ¿vale? Pero vosotros, lo, la, lo guay, la idea es que en casa eh, practiquéis, ¿vale? Y luego todas esas dudas que tenéis me las vayáis escribiendo en el foro, ¿vale? Y yo os intentaré contestar lo más rápido que pueda. Luego tenemos todavía una clase práctica, ¿vale? No es la de las, no es la del jueves, eh, perdón, no es la del miércoles, es la del jueves, ¿vale? Y ya en esa clase que vamos a estar en grupitos, vamos a practicar eh, bueno, como vamos a ser menos personas en cada grupo, vamos a practicar todo el tema de la barra de marcadores, ¿vale? Para que os quede más claro, pero ese foro del que os he hablado antes va a estar abierto siempre durante todo el curso, entonces si más adelante, es que seguís ahí como en plan con la espinita de que no os ha quedado lo más claro, que, lo tan claro como os gustaría... Cómo se pone, la, cómo se utiliza la barra de marcadores y cómo puedo tener organizada toda la información que me interesa en Internet. Pues nada, me escribís una, un mensaje del foro y yo os contesto, ¿vale? Venga, pues eh, nada, pues como siempre ha sido un placer, eh, como el otro día, veros a los que he podido veros las, cara, las caras y a los que no, pues sé que estáis por ahí. Y eso, yo sigo disponible en el, en el foro, ¿vale? Acordaros que es una, que es una herramienta muy útil para, para poder compartir información y resolver dudas. Vale, y nada, nos vemos entonces el día el próximo día que es el, el miércoles, me parece el 20, no, perdón el miércoles 24. Eh, eh, mira, el, el, el miércoles 24 tenemos clase a la misma hora y vamos a hablar de seguridad en Internet y las prácticas que me estés explicando son el jueves 25. Vale, al día siguiente de once y media a una. Vale, de momento nos vemos el miércoles que viene a las once y media, ¿vale? Venga, pues chao, chao, chao.